Espero muy pronto tu testimonio de éxito. Te acompañaré para que aprendas practicando. Trabajaremos a tu ritmo para definir tu enfoque, tu estrategia, tu nicho, tu publicidad. Gracias, gracias, gracias.